Fue un malentendido, que... ¿Por qué Leo Messi reaccionó enfurecido ante Robert Lewandowski? Es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté respeto. ¿Qué le dijo al respecto Messi a la prensa? Pero bueno, ya, ya quedó ahí, no pasa Gracias, nada. Amigo. ¿Lo aclararon al final del partido? Y es que ayer fue un día de contrastes para Leo Messi en el partido contra Polonia no se cansa por un lado de batir récords, después de convertirse en el primer futbolista argentino en disputar cinco fases finales de un mundial, recordemos, 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora en Qatar 2022, y también en el primero que ve Puerta en cuatro de ellas, 2010, 2014, 2018 y 2022, el crack de Rosario se ha convertido ante la selección de Polonia en el jugador de la selección argentina que más partidos ha disputado en la historia de los mundiales con un total de 22, superando a Diego Armando Maradona que jugó un total de 21 en las cuatro ediciones que jugó en 1982-86-1990. Y 1994, en las que estuvo presente, comentó lo siguiente Messi, me enteré recién, no lo sabía, es una alegría poder seguir consiguiendo este tipo de marcas de récords, seguro que él, por Maradona, estaría muy feliz por mí porque siempre me mostró mucho cariño y siempre se puso contento por todas las buenas que me pasaron, así lo dijo Messi al respecto en el postpartido. Leo admitió haberse marchado con bronca por el penalti fallado pero satisfecho por la clasificación. Estoy con bronca por haber errado el penalti. Sé que un gol cambia todo el partido y te hace jugar de otra manera. Pero creo que a raíz del penal que erré, el equipo salió fortalecido de eso. Igual que la gente que me bancó. Hicimos un gran partido, sobre todo después del primer gol. Era todo nuestro. Volvimos a ser lo que fuimos durante mucho tiempo y lo que estábamos buscando. En el inicio de este Mundial, así lo comentó, además aseguró ser consciente de que el partido de octavos contra Australia será muy difícil, sea cual sea el rival es complicado, lo vivimos en carne propia, mañana empezaremos a preparar todos los partidos, preguntado por los goleadores ante Polonia, Alexis McAllister y también Julián Álvarez. La pulga quiso destacar que juegue quien juegue, entre quien entre se rinde, es importantísimo porque es una competición tan corta y con tantos partidos seguidos, es bueno que estemos de esta manera todos, sabemos que el grupo es lo más importante. Cuando le preguntaron por el cruce cerca del final con Robert Lewandowski, Lionel Messi prefirió no dar detalles al respecto, me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario. Queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad.